No sé qué es aire. Bueno, ¿cuánto he bajado? Nada, ni un poquito. Pero no puede ser, lo has hecho mal. No, y es la cuarta vez que te mido la cintura. Pero, pero ¿y todo el hambre que he sentido? ¿No ha servido para nada? Me he sacrificado por gusto. ¿Oh? Por gusto. ¡Ay, no! ¡Go! ¡Ven! Hola. Oye, ¿y se portaron bien? Sí, muy bien. Ricardo se ha quedado en la casa haciendo sus tareas. Ah, muy bien. Oye, gracias, ¿no? de verdad. Si no fuera por ti, no trabajaría bien. No <risa> importa. Yo siempre te voy a ayudar porque soy tu amiga. Además, oye, mañana vengo, ¿ya? Para que sigas trabajando. ¿Un ratito ya? Ya. Woo! <gasps>